Vamos a ver composición, cómo poder armar una composición con distintos elementos, cómo organizarla de manera que no sea fácil de manipular y poder ir modificando eh, ya sea para dejarla preseteada para una instalación o porque pueden dejar la computadora en, un, en una obra de teatro ya eh, automatizada o también para una perfo eh, en vivo. Un, un, para, para, digamos, para facilitar nuestra performatividad cuando estemos tocando en vivo. La composición. Eh, desde la composición vamos a poder ver y agregar, por ejemplo, todos los efectos que queramos. Podemos. Eh, bueno, en la composición vamos a, eh, vamos a poder como modificar las propiedades y características según los efectos que queramos eh, agregarle a nuestra mezcla, digamos, a nuestra mezcla que va a ser, que va a ir, a, a, digamos, a la salida de video. Desde la composición vamos a poder manipular todo, todo, junto, digamos. Ya no es por capa, no es por clip, sino que es por, por la composición completa. Entonces en la pestaña que tenemos en el medio, según como ustedes tengan la interfase dispuesta y arreglada, eh, vamos a ver la, la pestaña de composición. Dentro de la composición tenemos distintas propiedades de la composición misma. Por ejemplo, vamos a verlas una por una. Eh, DeskBoard es una composición que sirve para poder linkear todo lo que tengamos, los efectos que pongamos dentro de esta composición los vamos a linkear a, unos, a, unos, a unas perillas, eh, digamos, de, de, de, son ima como imagen son unas perillas. Esto sirve más que nada para automatizar la perfo, pero lo vamos a ver más adelante, no es lo principal. Dentro de la composición tenemos la opacidad, que es la opacidad completa de la, de la composición no es que vamos a bajar la, la, la opacidad de, eh, un, de un clip o de un layer sino que es completa de acá damos un fade out a todo lo que es nuestra salida de video es decir, se va a apagar la pantalla si estamos utilizando una pantalla extra hacia afuera bien, lo más entretenido acá que viene para la composición es poder agregarle distintos tipos de efectos en nuestra composición digamos eh, los efectos los tenemos en la solapa derecha como habíamos visto efectos eh, estos se res, se arrastran hacia hacia la pestaña de la composición tomamos el, el efecto que se quiera por ejemplo cube titles ven ahí este es un efecto muy muy, muy notorio digamos nos da nosotros han formado la imagen por completo. Como ven, aquí tenemos eh, distintos tipos que de efectos que ya están cargados dentro de la composición, eh, que ya han sido arrastrados desde la, solar, desde la pestaña de, de efectos. Eh, bien, Cuando vemos los efectos, los podemos ordenar en, en el, en por, priori por prioridad o como ustedes digo, lo sientan y lo, y lo crean mejor para el, su tipo de proyecto o composición. Eh, una vez que el efecto está eh, puesto en la, en la composición, digamos, tenemos distintas propiedades de los efectos. Eso lo vamos a ver después eh, cada tipo de efecto o las propiedades. Es muy simple igual, se abren las, las, la, la, la, la flechita que contiene cada efecto y tenemos distintas propiedades pero es bueno saber que dentro de la composición a los efectos que pongamos los podemos eh, activar o desactivar de una manera un poquito más rápida, digamos, que es con la B, la B funciona como apagado o prendido del, del, eh, del efecto y en realidad para todo lo que ustedes vean que hay una B funciona igual, arriba en, el, en el, la parte superior del software tenemos, de la interfase tenemos la B, que ahí dice composición, es lo mismo. De ahí tenemos eh, también como un acceso directo a eh, los botones que tiene la composición. Tenemos una X y tenemos una B. La B es para apagarlo, pero si lo vuelvo a cliquear, vuelvo a prenderlo. La X es una cruz que sirve para borrar todo lo que esté cargado como, la, como composición. Dentro de lo que es la pestaña de composición también se puede controlar el audio, el audio general, si ustedes tienen clips con audio, si están saliendo con una salida de audio, de ahí pueden bajar o subir el volumen a cero o no, o bueno, o darle, o como mutearlo, o también lo pueden pañar, izquierda o derecha. Siempre que ustedes modifiquen alguna de estas... De estos parámetros, sea cual sea, eh, por ejemplo, la opacidad aquí, como estoy subiendo de un efecto, si ustedes lo dejan ahí a la mitad, pero quieren que. Perdón, este está. Ahí, lo pongo a la mitad. Si ustedes quieren que vuelva a la normalidad, uh, vuelva como al a origen, digamos al 100% a lo, a, lo, a lo preestablecido, con el botón derecho, en cada, hacia acá abajo la, la velocidad igual, va a volver a su lugar.